Hemos analizado algunos proyectos que teníamos presentados desde el Ejecutivo y otros proyectos que eh, con iniciativa de, de los concejales en cuanto a, a, a modificaciones de, de algunas este, canon de ocupación ¿no? y, y, este, y bueno, hemos tratado los temas, algunos han salido, otros digamos cuarto intermedio para retocarlos los Decíamos que la idea es, por ahí, aliviar la situación del contribuyente para que el, la comuna se haga de recursos también, ¿no? Sí, sí, las dos cosas. Pero básicamente aliviar un poco la, la situación de los contribuyentes. De hecho, nosotros hemos sacado recientemente una moratoria que, este, que es muy importante ¿no? un 70, de un 90% a un 70% de descuento este, 90% de descuento de intereses 70% de descuento de intereses es a tres meses y 50% de descuento de intereses a seis meses Le estamos dando la posibilidad a todos aquellos que morosos de años no, no, no solo de esta, este momento sino que vienen como si atrás de varios años de eh, poder regularizar la situación. Después, por otro lado, hemos, eh, se, ha sacado, eh, se han sacado ordenanzas para beneficios impositivos, eh, tanto en el canon de ocupación eh, como también en lo que es la tasa de recolección de residuos de los servicios que presta el municipio. verdad. Se han dado también posibilidades a todos los comercios que no han trabajado o han trabajado eh, con... Este, a medias en toda esta etapa, este, de poder eh, abonar el 50% del valor de la tasa y el 50% de alquileres, etcétera, O sea que, que son esfuerzos grandes que hizo el municipio para tratar de acercar un poco la realidad económica de los contribuyentes. ¿verdad?